¡Hola a todos! Soy Sacobo de Toro y quiero presentaros un proyecto para el estudio del paisaje, hábitats y ecosistemas llamado Paisaje Vivida 360. Hasta ahora hemos creado ShowClip, que es un proyecto en el que creamos vídeos de geología con actividades interactivas y en el que usamos algunas secuencias con un dron de segunda mano que teníamos. También pusimos en marcha el proyecto Paisaje Vivida para aprender de una manera multisensorial, usando un arenero de realidad aumentada, creando maquetas en 3D del paisaje cercano a nuestro centro o usando la realidad virtual con vídeos 360 grados ya creados por otros autores. Pero queremos avanzar con el proyecto y usar la dronótica para un aprendizaje STEAM del paisaje y sus geoformas. Queremos así crear nuevos vídeos en los que las imágenes en vídeo con dron ganen más importancia al poder disponer de un dron propio para el proyecto. También formaremos al alumnado y profesorado en el manejo de drones y sus posibilidades para el estudio del paisaje a través de la videoproducción de vídeos aéreos y de 360 grados con cámaras que usen esta tecnología. Los vídeos ya creados, por supuesto, se podrán usar posteriormente en el aula para crear actividades interactivas usando gafas de realidad virtual. Los drones de JIT, destinados a uso educativo y que son programables usando Scratch, permitirán aprender con el espíritu maker y a través de pequeños desafíos. El drone nos posibilitará la creación de maquetas en 3D de paisaje a partir de formas geológicas reales usando fotos aéreas con una técnica fotogramétrica. Por supuesto, también haremos divulgación de un uso consciente, cívico, respetuoso y cumpliendo las normas de la Agencia Española de Seguridad Aérea. ¿Qué? ¿Nos damos un paseo por las nubes?